Craniano, Craniana, espero que estés muy bien. Hola. Hoy vamos a platicar de qué instrumentos seríamos. Sí. Yo sería un bombo. Claramente. Claro. <risa> claro. Era un bombo gritón, grave, puro punch. Eso sería yo, un bombo. ¿Y tú serías? El bajo. <risa> <risa> bien creativo. <risa> no, pues a mí me que más difícil me la ponen, ¿verdad? ¿no? Sí. Yo no toco, nada. nada, nada. Una armónica. Fíjate. Toño sería... Siempre he querido tocar chido la armónica mm. y... El sueño sería un guitarrón. Un guitarrón, un tololoche. Un tololoche. Un tololoche. Po, po. No, una piche, sería una piche de trompeta. <risa> que se hay que clavar en los dedos. como menos uno, ¿no? O sea, no, ¿qué pasa? Sí, pues pico. yo creo que... Un piccolo. Yo sería un piano, <risa> fíjate. Un piano. Sí, claro. Un piano de cola, cabrón. ¡Oh, Ay, de cola! Y, uh. y lo prestas. Oh. Para... Así es. Pero, que... pero a ver, a ver, ¿por qué cabrones? Sí, pues tú, dijo, ¿por pero, qué? porque me gusta muchísimo pues el sonido grave o sea los graves y que tiene mucha fuerza o sea eso sí uh -huh. me gusta mucho y que también tiene puede hacer melodías, o sea, para mí es un instrumento versátil. Sería? así, es. Sí. yo por eso sería un piano, de cola, de cola. Francamente me gustaría hacer un chelo. igual... Para que le <risa> No, sucia. No, me gusta el chelo por su sonido así grave, profundo. Profundo. ¿Ves? Todo tiene que ver ahí, cabrón. Es el, está entre el, entre el contrabajo, el bajo y los, y los violinos. Es ese, ese tonito intermedio que tiene el chelo me gusta. No, a mí también me gusta la armónica porque puede ser muy muy dramática muy de, de, de, de chillar, ¿sí? hay unos blues que dices, no, maca, cayó. O puede ser muy feliz. Muy alegre, sí. Muy feliz y puede ser muy del campo, muy campirana. Ese, ese, ese instrumento está chido. Fíjate que yo te podría ser también una Fender. No, no, no, tú ya te chingaste. Tú dijiste que querías ser bombo y a la vez <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Solo hay una oportunidad. <risa> tú me dijiste que querías ser panzón y. Fender también. Se lo ¿no? caste, estaría. Por. Cuéntamelo todo. Porque es así como el sonido del rock, acá, chillón, haciendo feedback. Güey, güey. Sería chido hacer una Fender esta autocrasta. De Richie Blackmore. Ay, Tocada por Richie Blackmore. Ajá. Sí. Ahora. Right. No, <risa> ¿Y a ustedes qué les gustaría hacer, Que granianos? A ver. Sí. Porque, Pónganos ahí pero, qué instrumento les gustaría ¿sí? hacer. ¿Eh? Hace mucho que no contestan. Es sí, que también. nos pongan ahí qué instrumento les gustaría hacer, Sí. ¿no? Y ya se pone una fotito y dijimos, no, pues este... No, eso no te queda. O oh, oh, está perfecto, nada, no, no es cierto. No. Oh, contesten, niños, contesten, porque es una, es una cosa que es importante, este, porque sí. te, te vela sí, sí. mucho qué onda con tu personalidad, ¿no? no pero por, por, o sea, la onda es de que los instrumentos transmiten, ¿no? Eh, Sensaciones. Claro. ...sentimientos, te expresan, o sea, eso es lo chido, o sea, yo creo que el contexto de todo esto no, es... también son para de, de defensa personal, muy útiles Ah, no, de, sí, si se arma la campana, pues un cornetazo. A no, son... <risa> mí me dieron un cornetazo eh, cuando iba en secundaria y no, no, está cabrón, ¿eh? Es, no, banda, pero acá ¿no? en la cabeza, no, no había aquella corneta, no, de esa todavía no. Sí, niños, por favor, sí, coméntenos qué tranza, y qué, qué tranza, que querrían ser ustedes. Y denos muchos likes, por favor, compartan, suscríbanse... Si les gusta este rollo, échenos la mano, porque en verdad eso es lo que nos hace que podamos seguir adelante. Sí, y si no les gusta también, compártanlo. A lo mejor hay alguien entre su red de amigos que sí les gusta este rollo. Pues claro. sí, a lo mejor. Ya sabes, entonces, visita www.cranion.com.mx, suscríbete ahí, suscríbete en las otras redes, danos like y nos vemos en la que sigue, ¿no? ¡Andas! Pórtate mal, cuídate bien, somos Cranion el poder del rock y no, no del pinche ingeniero <risa> ya sabes y nos vemos en la que viene que el rock sea yeah.